unas elecciones importantes, importantes para el país, importantes para el Carrequín Podemos. También, como ya afirmamos, ha sido una campaña que se ha desarrollado en un marco complicado, complicado para el Carretis Podemos. Una campaña planteada como una competición exclusiva entre PNV Euskara y Euskal y que venía con un refuerzo de las elecciones generales gracias al apoyo que tuvieron por esa reacción ante la amenaza centralizadora de la derecha española que tuvo del 28 de abril también el efecto arrastre de estas elecciones generales con una victoria de Pedro Sánchez muy reciente los debates sobre la gobernabilidad del Estado eh, la constitución de las cámaras, etc. no han permitido que la atención política eh, haya estado totalmente centrada en el futuro de nuestros municipios y nuestros territorios históricos, así como en el trabajo realizado hasta ahora en los proyectos de futuro es evidente que en este contexto no hemos logrado encontrar nuestro hueco ni hacer oír lo suficiente, nuestras propuestas. Creemos que el Carrefour Podemos ha presentado un proyecto interesante de cara a mejorar la vida de la gente, partiendo desde lo local, como hemos defendido siempre, pero sí que es cierto que no hemos sido capaces de llevar nuestra voz a todos los lugares a los que era necesario y de generar la ilusión suficiente para que esto se transformase en votos. A pesar de ello, también tenemos que afirmar que las tres organizaciones que conformamos el Carrefour nuestro esfuerzo, especialmente el de los equipos de campaña y el de la militancia a la hora de realizar esta campaña. Los resultados son más bajos que el previsto en las encuestas, sin embargo también es cierto que o nos mantenemos o subimos en las capitales en núcleos urbanos importantes e incluso somos llave en algunos municipios. El resultado obtenido en cuanto a porcentaje sigue manteniendo la homogeneidad con la que hemos contado siempre, lo cual indica el nivel de Aún bueno, así, sí que es cierto que esta vez surgen una serie de diferencias territoriales en cuanto a lo que suponen los resultados finales. De los datos obtenidos se deduce que el Carrequín Podemos mantiene una base electoral, una base electoral sólida y un espacio vasco reconocible y sólido, sobre todo en Vizcaya, donde obtenemos los mejores resultados tanto a nivel foral como a nivel municipal. Esto nos lleva a que. Es evidente que nos toca, toca tomar nota de los lugares que han tenido buen desempeño y saber analizar correctamente aquellos en los que el desempeño no ha sido el esperado, incluido el, lo que han supuesto nuestras peleas internas en aquellos lugares. Estas son las primeras elecciones en las que se presentaba el Carrefín Podemos y por tanto se ha hecho un proceso de unificación de marcas y empezamos ahora con la consolidación de este proyecto a nivel local. El Carrequín Podemos ya es un proyecto reconocible, un proyecto reconocido, maduro y presente en todas las instituciones de Euskadi. Desde, hace, desde que hace poco menos de tres años conformamos esta coalición para presentarnos a las elecciones en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, este es un punto de partida. Es el punto de partida para seguir construyendo nuestro proyecto desde los municipios y trabajar para recuperar la ilusión de esa gente que ya confió en nosotros en las pasadas elecciones y para que lo haga en las próximas citas, pero también para reforzar una coalición entre tres organizaciones que funciona y que tiene un presente y un futuro claro como fuerza política vasca.